quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron, Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. ¿Y tú dices, quien guarde mi palabra no gustará de la muerte para siempre? ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó,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 Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿no tienes todavía cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor te vuelve en su espíritu.